¿Qué pasa por ahora? Soy que estamos de vuelta con Ion. Vamos a seguir con Arubiele y aquí lo dejamos después de haber salido de la distancia del laboratorio. El laboratorio secreto de los deparistas. Como podéis ver, pues bueno, eh, tengo aquí varias cosas para coger. Para cogerlas. Y vamos a subir inmediatamente. es así. Perfecto. Y aquí ya tengo el entrenamiento de estigmas. A ver, tengo que hablarlo con esta y vamos a entregarlo todo. Creo que me va a explotar la cabeza. Vamos a dejar todo. Me va a vale, venga. Todo me da venga, subiendo. Oh, Dios mío, eh. esto, esto, esto se sube, se sube sin cara, eh. Vale, Vamos a equipar todo lo que nos han dado. Tiene poco, no han dado el pantalón este, no han dado el tirón este, no han dado esto y no han dado esto. Bien, esto fue lo que me pide anteriormente. Que es el cañón este. El cañón este. ya veis que es mucho mejor el que tengo equipado. Y en lo demás lo vamos a romper todo. No romperlo, hay que romperlo y venderlo. Vale. Y vamos a hacernos primero en la cueva del entrenamiento del estigma, porque no hace falta. Hablar con crear o Luke. Vale. En... En, Arbolu... en Arbolu hay uno. Pues mira, como tengo aquí para Arbolu allí la hacemos, ¿vale? Vale, pues vamos ya para allá y no vamos no vamos haciendo lo que es la quest llegamos a Arbolus y en Arbolus hacemos lo que sería la cuenta y el estigma así que no es necesario movernos aquí vamos a poner algo para ir más rápido Porque si no no vea Ahí está, y nos ha mandado otra misión que es muy fácil de hacer. No sin antes darnos, sin motivo alguno, un anillo y subir más de nivel. Todo de fuego rápido. Ah, oh, mira. Toma oh, no ya. Una skill activa que nos aumenta el ataque. Nos no aumenta la, la, la velocidad de ataque. O mejor. Y la misión es recoger cositas de los Angrin y de los Rotones. Rotones. Vale. Eso es falta que me dejen algunos ratones. Uy, uh, va a dar un taro. Vale. Este no se lo durillo. Dale. Vamos a ver. Por allí hay más, pero bueno. Sí, vamos por aquí. Vamos a en busca del camino de. de Arbolus. Porque por aquí hay un montón de, de ratones y de Angry. Así que nos vamos matando. Yo ahí arriba hay un montón, así que. No hay problema. Mm -mm. A ver si me dan ya la skill para chupar mana Porque me viene muy bien Vale, seis me quedan cuatro Tengo pociones de maná. No, de maná no, pero de.. Esto sí. Venga, esto viva. Ahí, Esto ya está hecho aquí. Entonces, esto es fácil. Se lo he hecho por el chaza, ¿veis? No le iba a hacer mucho daño, pero bueno. Podría usar esto para recargarme las skill, pero paso que lo que yo voy a ella a Arbolus a entregar la quest y a empezar la quest de Stigma. Bueno, pues no ver aquí en Arbolus, vamos a ver, y con el pistofilla este. Ahí está Muy bien Ahora Esto Recordar Recordar que el Ganner. Recordar que el Ganner Usa potencia mágica, eh Recordarle, no subáis El ataque físico, subir la potencia mágica bien ahora antes de, antes de entrar A Cromedio Trial, vamos a hacernos La cual estigma. ¿Por qué? Porque no hace falta. Vamos, la cuenta, que ya la había hecho mucho y. Pero para la gente de para que no lo sepa.. Vamos, es muy fácil, ¿eh? Ahora con cantar. Bien, se llama cantar eh, muy bien. Arieluma. Arieluma, tu madre. Vamos por aquí. Si necesitáis algo. Ahora para acá, como veis, la cuerda se han simplificado bastante. Es muy fácil, ¿sabes? ¿eh? Y vamos. Antes había que andar de un lado para otro, traer un objeto, vamos. Un rollazo. Ahora no. Y como siempre, nos dan la estigma, nos la ponemos. Aunque no la vayamos a usar, porque no nos hace falta usarla, ¿vale? ¿Acaso miedo? Pero hay que equipársela y matar a este Vale Ha durado menos, conduce el deporte colegio Mi tiempo es oro. Otra vez Vale Y para atrás veis, es más fácil, que me hace pie bien, vamos, entregamos la quest elegimos la estigma y nos vamos a ir equipándolo a un maestro de estigma más cercano por ejemplo, este de aquí equipamos esta. Una tima muy buena. Y nos la ponemos. Disparo derecho para armas. En Oje... fija objetivo ubicación. Vale. Y te absorbe eh, vida y MP. Sobre todo MP. La vida o sobre poco. entra aquí y de aquí. Perfecto. Bien. Ahora nos vamos a ir a Arabolus. A senos Cromede Trial. Puesto que Cromeda Trial es la misma, y esto sí o sí, es la misma tanto para Modian como para Helio, no la voy a grabar. Es más, no voy ni a ponerlo en la cámara rápida. no eh, veo... O si sí, la ponemos. La ponemos que vea ahí como me lo va todo. Vamos para adentro. Vamos para adentro y dentro ya... Dentro, ya ni que me salió y tenía que haberme comprado de de esto eh, fragmento pero bueno como ya sabéis empezamos aquí con Chrome de Dance es muy fácil todo es musicote y todo a cámara rápida let's go Ya lo hemos matado. Y me ha dado un cinturón. Bueno, pues ya está. ¿Me podía haber dado algo, algo mejor? bueno pues sí. Pero bueno. Afuera. Afuera y ahora ya afuera. Ya cojamos las misiones, entregamos todo y seguimos para adelante. Vamos a entregar todo Vamos a ver Vamos a entregarlo todo La cola Chachipiruli Esto era subir Esto vamos a subir a otro niveles, ¿eh, ahora Vaya por ya. Uy, casi hemos subido otro. Bueno, casi no. Vamos a subir otro. Voy a media pistola. Vale. Y. Otra vida. Bombardeo del arma. Este es muy bueno del cañón y ya me tengo que plantear. Bombardeo. Este también ¿este me recarga. Este me recarga. Y este es para varios objetivos. Pues este, el de varios objetivos, me lo voy a poner aquí. Esto. Quito. Bien. Eh, y como en cadena, no lo voy a poner ya que este es para varios objetivos. Y no me interesa que te este encadena porque a todos se me puede joder el ataque. Puedo traer mucho a la vez y hacer pupa. Vamos equipado el arma. Mano derecha. Que me hace más daño. Eh, pendiente el que sea te Se tiene 192 5 ha quitado el cabrón no Pero hay que tener cuidado porque te quita siempre no sé por qué te nunca te quita el peor te quita siempre el que le da la gana Hijo de bastante porque sin querer te puede cambiar un objeto que es valioso Y el mismo vale, pues vamos a vender lo que nos sobra. La pistola de la misma, ¿no? El mismo. Yo me cojo detrás. Puedo venderlo. Vamos a seguir con esto. Rápidamente. Y a ver si pillamos a nuestro personaje a moderno, no. A la modión. La cara ju... Yo creo que sí, porque ahora la misión está más fácil que nada. Ahora voy a ver qué fácil esta misión. Solamente después de este vídeo, en el próximo ya estaremos eh... en Igalar. O oh, en Igalar, nene, como estoy. En Tampoco Isengar. Dios mío, se me trae la cabeza el nombre. Ingison, coño. Os doy la bienvenida. Decibles a los hacendados Dios. que su trabajo se hace para que descansen en paz. La, eh, la frase la apoya: decirle a los hacendados que su trabajo lo hacen para que descansen en paz. Muy bien, ya de posible que la voz cambia no tiene sentido, pero bueno, Calcas, que fue pulsado del colegio por Carca, pues eso, vamos para allá, era fácil. Esto si os acordéis un poquito de, la, de las misiones sabréis que... bueno... La antigua misiones, la antigua cual de campañas... veréis cómo ha cambiado tela, aparte de que ya el entorno ha cambiado... La han remodelado, como se diga... Ya la antigua misión misiones, matar Por porgo, matar 5 o 6 bichos aquí, la de, la de campaña, ya no hace falta... Ya venimos, entramos haciendo un poquito de limpieza y tirando. Puta, uh, no hay uno. Este se va a comentar. Ahora lo siguiente. Correcto. Vale, vamos para atrás. Tengo que descansar un poco. Así que ya veis, ¿no? Ha, es que hasta el. Hasta lo que es el andar. Hasta eso. Ahora hay que hice aquí. Y como tal, pues usamos esto y vamos ya. Vamos, ¿para qué vamos a andar? ¿Para qué vamos a perder el tiempo en andar? Si podemos teletransportarnos. secreto de comerciantes de ¿Qué dice de IVA? ¿Qué vas a decir? Java está tratando de colarla. A decir verdad, comerciantes de Changarner y Kraski quizás querían comerciar con Odium Yang. ¿Qué hace el comerciante Changarner aquí? Pues changarse a alguien. Vale, pues. aquí Equipado. De nuevo. Ya estamos totalmente equipados con todo. Ufa de cuero del sabio de Eva, el sabio, del sabio, Ah, todo bien, perfecto. Aquí tenemos varias quests azules oscuras que hay que coger. No, ya lo digo, eh, no es necesario hacer free temple. Si quería hacerlo, las hay. Y si no, no las hay. A ver. Porque primero que no creo, no creo que encuentre grupo para hacer Fire Temple. Eso es lo primero. ¿Qué ha pasado? Eh, vamos a ver. No hay para ir a Fire Temple. No hay. Es que no, es que no se hace. A no, ser, a no ser que tenga peña para ir a Fire Temple, no se hace. Y Fire Temple, si siento para sí personas, así que. No pasa ahí? Que no puede entrar tú solo, vamos. Y también son facilísimas, joder, que es facilísima. Vamos a probar... Yeah, yeah, yeah. No es el adecuado. Vale, a tu casa Y porque no tengo hecho un macro Si no, hoy voy a cagar Vale, este casa En realidad, cuando le pilla el truco con, la, con el teclado, lo hace todo. Tan fácil como al 1. Esperamos que recargue. Al 1. Otra vez al 1. Cambiamos de arma. Con. Con Shift Z. Y ya está. No tengo ganas de que está. Como está, pues. guarda otra cosa. alguna comida buena. Vamos a seguir con la misión. Creo que es la misma. Sí, es la misma. Ah, oh no, no es la misma. duro, ¿eh? ¿Dónde he dicho a Novita? ¿Aquí? Ahí, me la ha quitado el cabrón. Bueno, pasará. que hay de matar, que no es... Vale, estos son débiles y entonces se va a chupar Dos cañonazos de lo bueno Ha tomado muy bien el disparo, eh. Y eso, ah, vale, porque la mata con, con veneno, por eso es muy bien. No tendría que irme a probar eso que soy más duro. Debería dime a probar los que son, digamos... Más... blandurrios. No, eh. Pero me hablando, que solo me llame tú. Ahora tú cómo va a tocar, ¿eh? irme, irme para atrás? Para la mierda, los caletos. qué hay aquí, guerrero, guerrero venga, vamos a ir a por el guerrero venga, bate Toma, no ahora bueno, vamos a ir a por los no esto a por los, ¿quién, quién? Joder, macho, hicimos un chamán ¿En serio? Ya está por culo ya, hombre. Llegaré de aquí. se ha picado. Pasamos. Le jodemos la eh, fiesta? La mierda. Uy, me queda? vale más por el otro que nos queda este de aquí No sé es española, inglesa, agua de.. o de los suizos Y tú eres una cual? la forma que, de que a base de cuer te lleven a Jaiparán. Vale. Una forma más de que te lleven a, a Heiparán. Y que te das cuenta. Mm, está bien, porque... hace la cual, le veas, y a la vez pues llega a un sitio clave, que es Heiparán. Uh, aquí, aquí, aquí, recu aquí recuerdo yo que te va traducido de una forma muy estúpida. Ahora. Vamos a verlo, vamos a verlo. Os doy la bienvenida, Deida. A ver, a ver. Yo te recuerdo que era, que era una mierda. Estaba muy mal traducido. Yo. Yo soy. Yo soy. Recordad quién sois vos. Tu puto. contra Volvig ...y perdimos, nos mató a todos. ¿Por qué no resucitaron en un obelisco? Si sois... ...deiva. La magia de Boldig era demasiado fuerte. Nos resucitó en uno de sus obeliscos malditos. Y nos esclavizó. Pues vaya mala pata, tío. ¿Quién interrumpe, mi la mierda. Me había equipado así como que no queda la cosa. Gracias por el fajín, amiga. Gracias. Ahora vamos a hacer esto. Esto, esto. A ver. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Esto me puto uno mejor. Lo vendo. Esto lo vendo. Esto lo, lo voy a poner ahora. Y aquí no sé si hay un Stigma Master. Creo que aquí entraba no uno. De puta, pues no hay. Venga. Vamos a Inmovilizas. Vale. Este para inmovilizar. Vale. Eh, entonces me vaya a decir que no hay. Que no hay un metro de Tima, ¿en serio? Bueno, hay. Bueno, aquí me queda una misión para coger, que es la de la fuente. Una, usu una usuaria de pan ¿no? del grupo que yo administro, del cual soy dueño y señor, me comentó cómo se hacía esta cuestión. Ya y ya es tan fácil como cogerla, bajar, eh, bajar y hablar y usar la flauta ah, hola, ¿qué tal estáis? abajo. Ah, estamos, vamos a en la nada, la ve ahí y cortamos el vídeo. A ver, esto es más fácil que, que haga sentado. La auto de mi de Miani. Podría ser de Miano, no, es de Miani. Muchos se meten adentro o no. Es aquí y la usamos. Y listo. Vale, coño. Vale, para ti. La folla. Vale, está por culo. ¿En macho? Si hubiera sido una putada. Eh, que hubieran sido un poquito más fuertes. Y le, hagan, vamos, y le hacen un bucaque. Le dejan reventado de por vida. Eh. Eso. Eso eso eso afecta. Eh. eso afecta Bueno. Vamos a entregar esto. Y acabamos las misiones por hoy. Hemos, hemos subido bastante. Eh. Eh, vale. Ya está. Pues, pues, venga chicos, nos quedamos a level 32 Casi a dos level de Karabu, Karabu, que es mi amor Que está en el level 34, ¿vale? Pero no, no hemos quedado muy bien, ya en el próximo episodio El año seguramente sumó bastante Porque ya lo que queda Vamos a subir a 40 en nada Así que ya veis que Mónica está con su nuevo traje Y nos vemos en el siguiente Vídeo, adiós por likes Bueno, likes no, like Compartir el vídeo al canal Y hasta la próxima, adiós